Anualmente, desde hace 14 años, se suscribía el programa financiero entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia. En el presente año, y por primera vez, se incorpora el Ministerio de Planificación del Desarrollo por el importante papel que tiene con relación a la inversión pública, la gestión del financiamiento externo y las orientaciones de largo plazo a través de la planificación, aspecto que constituye uno de los pilares en la gestión macroeconómica. Asimismo, se espera que con esta incorporación se cumpla con mayor eficacia los acuerdos establecidos y se logre un mejor seguimiento en las metas propuestas. Estos aportes serán sustantivos para los resultados del programa. El programa tiene como objeto establecer los compromisos que asume el Gobierno relacionado con las metas anuales para las principales variables macroeconómicas y con las orientaciones de las políticas fiscales y monetarias, para alcanzar las mismas. En tal sentido, este acuerdo nos permite establecer una disciplina en las acciones de las entidades encargadas de la política macroeconómica, generando de esta manera certidumbre en el desempeño de la economía. Nos encontramos en un contexto internacional caracterizado por la debilidad de la actividad económica mundial, bajos precios de las materias primas, que se ha reflejado una caída de los términos de intercambio, aún cuando se observa cierta recuperación desde el año 2017. Elevados déficits fiscales, aspectos que han determinado déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, ...con la consecuencia pérdida de reservas internacionales... ...y aumento de nuestra deuda externa e interna. Tomando en cuenta estos aspectos... ...el programa financiero para el presente año... ...se ha formulado en la perspectiva de mantener... ...el dinamismo de la actividad económica... ...el empleo y los programas de protección social... ...sustentados en la estabilidad económica... ...que significa una inflación controlada... ...la solidez del sistema financiero la sostenibilidad de la deuda pública, un menor déficit fiscal y en cuenta corriente de la balanza de pagos que deben expresarse en la reducción de los des desequilibrios fiscales y externos y su consiguiente efecto sobre las reservas internacionales. En este marco, el programa financiero, luego de un análisis pormenorizado de la situación económica, establece para este año metas que son viables y factibles de cumplirse en relación a un mayor crecimiento económico, una baja inflación, un menor déficit fiscal, un adecuado financiamiento del sector público y un saldo en las reservas internacionales coherentes con los requerimientos de la economía. Estas metas constituyen el compromiso que asumimos los Ministerios de Economía y Finanzas, el Ministerio de Planificación del Desarrollo, y el Banco Central de Bolivia en la gestión de la política macroeconómica del país. El cumplimiento de estas metas implicará que la política fiscal, iniciada a mediados de noviembre del año pasado, continuará ajustando el déficit fiscal, cuidando la sostenibilidad fiscal con un balance adecuado entre el gasto corriente y el de capital. La política monetaria tendrá como objetivo... ...mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda... ...por su parte la política de inversión pública... ...formulará, evaluará, priorizará y financiará aquellos proyectos... ...con mayor retorno económico y social... ...además de gestionar niveles de financiamiento externo... ...que mantenga la sostenibilidad de la deuda pública externa... ...como pueden apreciar... ...los retos que nos hemos impuesto para este año y el esfuerzo para su cumplimiento permitirá empezar a reducir los desequilibrios fiscales y externos y sentar las bases de mejores condiciones económicas para los años venideros en la perspectiva de un mayor desarrollo económico y social para nuestro país. Muchas gracias. Quiero ponderar la dedicación personal de los ministros de Economía y Finanzas y de Planificación del Desarrollo, de los viceministros, de los equipos técnicos y del directorio del Banco Central de Bolivia, que han permitido que lleguemos, luego de más de dos meses de arduo trabajo, a suscribir el día de hoy el programa financiero 2020. El ministro de Planificación ha sido claro en el diagnóstico realizado. Vale acotar que durante octubre y noviembre del 2019, el sistema financiero... ...se vio afectado por la exacerbación de expectativas de la población... ...la liquidez del sistema financiero se contrajo de manera importante... ...hasta el 11 de noviembre del 2019... ...llegando a 3.787 millones de bolivianos... ...observándose una recuperación considerable... ...hasta diciembre del 2019... ...que alcanzó a 7.794 millones... ...en esa coyuntura... El rol del Banco Central de Bolivia fue fundamental para proveer la liquidez necesaria para que las entidades financieras puedan atender el retiro de depósitos. La atención oportuna a estos requerimientos contribuyó a que retorne la confianza del público. En septiembre del 2019 los depósitos en el sistema financiero fueron de aproximadamente 180.000 millones de bolivianos. Entre octubre y noviembre cayeron hasta 174 mil millones y al 6 de enero alcanzaron nuevamente los 180 mil millones de bolivianos lo que refleja el retorno de la tranquilidad y la confianza en el nuevo gobierno. Desde el 20 de octubre del 2019 la venta de dólares al sistema financiero se incrementó de manera considerable y llegó a 829 millones de dólares. Luego de la posesión del gobierno constitucional en noviembre y diciembre la venta disminuyó de manera importante, reflejando actualmente niveles normales de esas operaciones. El descenso de las expectativas en el mercado cambiario permitó, permitió que la reducción de las reservas internacionales netas se detenga en noviembre, revirtiéndose la tendencia decreciente. El saldo de las reservas internacionales netas se estabilizó desde el mes de diciembre del 2019. Y al 31 de diciembre, ellas alcanzaron a 6.468 millones de dólares que cubren seis meses de importaciones y cinco veces la deuda externa de corto plazo, superando los niveles recomendados por organismos internacionales. En este sentido, las reservas permitirán, de forma holgada, mantener el régimen cambiario y asegurar la estabilidad del tipo de cambio durante la presente gestión. Los objetivos del Programa Financiero han sido explicados por el Ministro de Planificación del Desarrollo. Las entidades que suscriben este acuerdo determinarán la naturaleza y alcance de sus políticas en forma armónica para lograr esos objetivos. Cumpliendo el principio de transparencia, al final de la gestión se presentarán los resultados de la aplicación de las políticas. Todo crédito de liquidez del Banco Central al Tesoro General del Estado se adecuará al presente programa en estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley del Banco Central de Bolivia. El Ministerio de Economía aplicará mecanismos de disciplina de las finanzas públicas que permitan corregir gradualmente el desequilibrio fiscal en el corto y mediano plazo a partir del 2020. Al concluir la gestión... El Banco Central constituirá las reservas contingentes necesarias en el ámbito de su competencia, fortaleciendo el rol de la autonomía institucional. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Banco Central de Bolivia intercambiarán información de manera periódica y oportuna para el seguimiento del programa financiero. En respecto al principio de transparencia, las tres instituciones fortalecerán la compilación y divulgación de estadísticas macroeconómicas con criterios internacionales de calidad, cobertura, puntualidad, integridad, periodicidad y acceso público. El programa financiero 2020 se publicará en extenso en la página web de cada institución el día de hoy. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Banco Central de Bolivia acuerdan en el presente programa financiero 2020 el objetivo de crecimiento del Producto Interno Bruto de 3.5% para el año 2020 en un rango entre el 2.6 y 4% y, uno de, y este es uno de los más altos de la región. El programa financiero establece como objetivo una inflación anual de 3.4% entre 2 y 4% menor al promedio de América del Sur. Las metas establecidas para el cumplimiento de los objetivos son las que aparecen en la pantalla. El déficit fiscal bajó de 8.1% en 2018 al 7.2% en 2019. Y el programa financiero que se suscribe el día de hoy prevé disminuir el déficit fiscal hasta el 6.6% del PIB en la gestión 2020. Con un adecuado financiamiento interno al sector público, crédito interno neto al sistema público no financiero y cambios en las reservas internacionales coherentes con los requerimientos de la economía, pero respetando la incorporación de las políticas redistributivas y de protección social a través de los bonos Juancito Pinto, Juana Surduy y la Renta Dignidad. En este sentido se destaca que las metas anteriores muestran que el proceso de corrección de los desequilibrios que se inició a fines del año 2019 continuarán en 2020 y en los próximos años. En este contexto, el programa que ahora suscribimos profundiza la corrección del déficit de 7.2% del PIB en 2019 a 6.6% del PIB en 2020. Y del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, de 3.4% del PIB en 2019 a 3.1% del PIB en el año 2020. La política fiscal continuará ajustando el déficit, velando por la sostenibilidad fiscal impulsando al mismo tiempo la actividad económica con un balance adecuado entre el gasto corriente y el de capital, que permita mantener un crecimiento económico sostenido y preservar los mecanismos de protección social, como a continuación será explicado por el señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas. Muchas gracias. Bueno, desde 1985, cuando tuvimos la experiencia de 8000% de inflación, en 35 años, a partir del ajuste que tuvo, fueron 35 años de estabilidad económica y crecimiento. No hay eventos complicados o por el tipo de cambio o algún evento económico que hubiera creado de alguna manera un desfase fuerte en la economía. Ese es un primer concepto. Segundo, dejar claramente sentado que este crecimiento en, en estos 35 años han habido también ocho cambios de gobierno y viene un noveno. Y este programa de fiscal financiero nos permite recuperar lo que es la institucionalidad de la hacienda pública que en 14 años se vio totalmente golpeada. Aquí hay un trabajo coordinado del Ministerio de Planificación e Inversión Pública, en la cual maneja todo lo que es el programa de inversión. Está el Banco Central como un ente independiente para manejar la política monetaria y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como cabeza de sector, en este caso, en lo que es ...la buena administración y debería haber sido siempre... ...la buena administración de los recursos públicos. Creemos nosotros que este trabajo conjunto... ...de las tres instituciones da la garantía suficiente... ...porque también se va a trabajar en los distintos niveles... ...de ejecución presupuestaria... ...que si ustedes se fijan... ...del, del 2014 cuando empieza la caída de los precios de materias primas, después de un ciclo de superávit de aproximadamente siete años, ocho años, y tuvimos un ciclo igual que el que hemos tenido este año, que estuvo del 2000 al 2005, casi con los mismos niveles de déficit. Creo que el esfuerzo que ha hecho este gobierno, primero con la asunción de la presidenta Yanine Áñez, es darle certidumbre a que los recursos de los bolivianos se van a manejar correctamente. Hemos encontrado algunos proyectos en los cuales no son de impacto y se cargaron a un déficit del 2015, que estaba alrededor de, de, de 6.9, cargar un proyecto que tampoco tiene un impacto en la población boliviana, sino tal vez un tema de impacto político. Creemos nosotros que con este programa fiscal financiero aseguramos también la certidumbre de seguir trabajando en lo que es la liberación de la economía. Por ejemplo, hay otra variable también que hemos llegado a controlar, que es el tema del déficit comercial. Hay una reducción porque hay una flexibilización en las instituciones públicas, como ser tema de aduana en el Ministerio de Desarrollo Productivo, y eliminar lo que fue una política muy complicada y hasta cierto punto, uso una palabra muy difícil, que es cavernaria, poner cupos de exportación, por ejemplo en el caso de la soya, cuando el 20% abastece el mercado interno y para el 80% que es excedente, tener que estarse manejando por una burocracia para poder exportar y generar divisas. Creemos nosotros que estas dos variables, lógicamente, crearon un problema, pero lo principal fue que a partir del 2014, que hay un déficit fiscal de 3.4, casi se duplica a 8.10 el 2018. En 2019 bajamos a 7.2, que son los niveles del 2016. Y creemos que con la restricción que pueden haber al gasto superfluo, vamos a seguir controlando por eso las metas que van a reducir a un 6.6. Lo que queremos también dar la certidumbre de que la inversión pública y los recursos de los organismos internacionales serán utilizados como corresponde en beneficio del pueblo boliviano y buscando una mayor supervisión y fiscalización para tener impactos apreciables casi de inmediato. Entonces, creemos nosotros que el 2019 es un año otra vez electoral, pero el equipo económico, la presidenta ha encargado de tomar todas las medidas para evitar los problemas que se nos presentaron en noviembre y dar la certidumbre de que cuando la economía boliviana funciona con un 70% de los alimentos generados en el país y hay un potencial para seguir produciendo, y este programa fiscal financiero con, controlado por las instituciones, creemos nosotros que se da la certidumbre, primero, para que la inversión tanto pública y dar las facilidades para la atracción de inversión privada, podamos seguir creciendo como crecemos hace 35 días y mantener la estabilidad, que, perdón, hace 35 años y mantener la estabilidad que también la tenemos hace 35 años y que ya es un tesoro para todo el pueblo boliviano y que no lo podemos perder por irresponsabilidades de algún funcionario o grupo de funcionarios. Muchísimas gracias manteniendo un equilibrio adecuado entre la sostenibilidad fiscal, el crecimiento económico y la preservación de los mecanismos de protección social. De esta manera, concluye el presente acto. Las carpetas, por favor. Entre el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, el Ministro de Planificación del Desarrollo y el Presidente del Banco Central de Bolivia.